Estar acá con ustedes, hola a todos. Eh, hoy vamos entonces a cada vez a completar nuestro clases de anatomía. ¿Me están escuchando bien en la casa? ¿Sí, muchachos? Señoras. Gracias. Bien, entonces, eh, ya vimos que el sistema nervioso peri periférico se divide en autónomo y somático, ¿cierto? El autónomo también recibe el nombre de neurovegetativo porque se supone que, es el que está en, a, en car a cargo de las respuestas viscerales, que son esenciales para la vida, o las respuestas vegetativas. ¿sí? Eh, por eso viene como la alusión de quedó con un vegetal, algo ¿no? así, ¿no? Solamente quedan las respuestas como autonómicas o viscerales. Eh, autonómico porque eh, eh, las respuestas de ese sistema, en esencia, no están bajo control voluntario pero con un buen entrenamiento sí podría llegar a hacer control autónomo, 10 ¿eh? años de meditación, algo así, o, o biofilma, cosas por el eh, estilo. Este sistema, pues básicamente se encarga del mantenimiento del cuerpo, sin que nosotros estemos pensando en eso, ¿no? Ustedes en este momento no están pensando, uy, ¿será que tengo que ponerle más oxígeno a la sangre, o más dióxido de carbono, o tengo que la sangre volverla más aguada, más espesa, tengo que aumentar la tasa cardíaca para correr? Para responder el quiz. No, nada de eso, ¿cierto? Eso es automático. Este sistema se encarga de controlar todas esas respuestas eh, corporales, automáticas literales. ¿sí? Eh, y eh, entonces mantiene algo que se conoce como la homeostasis. ¿sí? A partir de conexiones eh, como compensatorias. ¿sí? Es, por ejemplo, hay unos nervios que van a activar la, la fluida, la presión arterial, y otros que la descienden. ¿sí? Entonces, entre los dos se encargan de mantener eh, el, el, el equilibrio en el funcionamiento del cuerpo y que no nos enfermemos. Cuando vienen las enfermedades es porque ese equilibrio se rompió. Muchas ¿sí? o sea, de las enfermedades. Esto, como, ese equilibrio comúnmente se le llama como homeostasis. ¿sí? Como el punto de equilibrio fisiológico. En términos de temperatura, floración, sales, gases, eh, flujos, sanguíneos, ¿sí? respiratorio etcétera. Resulta pues, que anteriormente se pensaba que ese, ese equilibrio era para todo el mundo igual. Actualmente sabemos que no. Sino que dependiendo si tú vives, por ejemplo, en Bogotá, pues, puede, se puede desfasar un poquito, ¿no? O sea, la presión arterial, la respiración de los que vivimos en Bogotá, no es la misma de los que viven, en a llamar. Y por eso cuando viajan les cuesta adaptarse. ¿Sí? Y les da el soroche. ¿Sí? Que es el mareíto cuando llegan a la acá en Bogotá. Bien. Entonces, la adaptación de ese punto, de ese rango, o sea, ya ese rango no es fijo. Por eso las tablas de los médicos tienen que cambiar. Antes le decían, no, no, siempre tiene que su presión arterial, esa tasa cardíaca estar en ese punto. Actualmente no, actualmente dependiendo de la edad, dependiendo del lugar donde vives y el estrés o lo que hace, entonces el punto de ajuste se va acomodando a tu vida. ¿sí? A ese ajuste se le llama alóstasis y es un ejercicio del cuerpo y del cerebro para tratar de acomodar tu fisiología para ser más adaptativo. ¿sí? Si tú tienes una vida más acelerada, pues tu punto va a estar un poquito más hacia la activación para poder responder a esa vida acelerada. ¿sí? Pero todo tiene un límite. Si tú exiges mucho la lóstasis, ¿sí? ¿Sí? pues ya el cuerpo no se puede adaptar. Y entonces en ese momento se llama sobrecarga eh, lóstática, cuando, cuando ya estás en estrés. Y si sigues exigiéndolo, ya el cuerpo se rompe. Y en ese momento sobreviene algo que se sí conoce como sobrecarga alostática. Y es donde la regulación del sistema autónomo se pierde y viene, pues, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer, etc. ¿Listo? Entonces, ahora más adelante, tema que a no estar hablando todo el tiempo de de la sobrecarga alostática y los que trabajan para los proyectos con trauma, con estrés, con violencia y demás, uno de los efectos de todo esto es la sobrecarga a los tactos. Muy bien. Ahora, el, eh, esto va a tener tres, acá me falta uno, dale de frente Eso sí, Tiene tres sistemas o tres ramas. El, el sistema nervioso autónomo. Uno va a ser la rama simpática, que no es simpática. O sea, no se chévere. Cuando se activa el simpático, tú no te sientes chévere. La rama parasimpática. La rama entérica. ¿Sí? Es tres sistemas autonómicos: simpático, parasimpático y entero. El simpático, a grosso modo, podemos decir que se encarga del de gasto de energía, de incrementar el gasto de energía para situaciones vitales, para lo que lo necesites. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, necesitas, ¿quién está de mal parcial? ¿Quién venía el túnel? Venía como agitada, ¿cierto? Es porque tu sistema simpático te hace acelerar todo tu metabolismo y tu cognición para tratar de rendir más, ¿sí? eh, Y en general, en situaciones en un deporte, o sea, donde necesitemos incrementar nuestra actividad el, el, el simpático asume el control, se activa para poder eh, adaptarnos, ¿listo? Sí. ¿Qué pasa con las personas que tío, su, m, sufren como, como que tienen como dificultades a la hora de, de este gasto de energía? Entonces, digamos, yo voy corriendo, pero eh, no puedo, ser como mi ¿Tiene Opa, eh, ¿No? ya que tiene eh, tiene permitido. Claro, el simpático está activo, pero dependiendo de tu condición de salud. Si tú tienes una condición de salud muy pobre pues llega un punto donde no va a poder responder el sistema simpático. Y uno te va que es, claro, aumenta la tasa cardíaca, y si tienes un problema cardiovascular, pues puedes morir para la tarea respiratoria, si una línea cardíaca. ¿Sí? Entonces ahí es donde, eh, claro, ahí es donde hay que preguntarse por qué tiene ese sistema de estado de salud. Lo más probable es que no, eh, haya esos puntos de ajuste y los hayas roto con anterioridad, y ya se sobrecarga la táctica. Entonces ya el sistema no se va regular. ¿Sí? Eh, bien el parasimpático genera, hace lo contrario genera ahorro de energía y hay dos situaciones en las que ahorramos energía, cuando estamos tranquilos y cuando estamos en peligro inminente de muerte ¿Sí? porque si estamos en peligro inminente de muerte pues no, por un lado se necesita recuadrar eh, los reservas de energía al máximo para cuando haya la oportunidad de huir ¿sí? y segundo si necesita bajar el metabolismo por si hay un daño en cuerpo, no te desangres, ¿Sí? Entonces, el sistema parasimpático se se encarga de esos dos, y, ah, bueno, de esos dos casos de ahorro de energía, para estar calmado, o cuando estás en peligro inminente de muerte, ¿no? Entonces, acá se dividen dos componentes. El componente ventral y el componente dorsal. El componente ventral es el de comer, digerir, Quitarte el chistecito, estar tranquilo, así como ahorita, ¿no? hasta estamos ya en parasimpático central. Uh. Hace 20 minutos estaban en simpático. Sí, algunos tal vez vieron la muerte inminente con el twist. Entonces se les paralizaron las piernas, se bloquearon y quedaron pálidos y ya no pudieron responder. Sería el parasimpático dorsal. ¿Sí? Y el etérico. Sería el que controla el funcionamiento gastrointestinal. Dale, pásalo. Otra vez. Muy bien. Eh, Revisa si no hay ninguna pregunta. Van levantando la mano los de que están en la casa. Si quieren alguna pregunta. Pues, vamos a hacer la división rápida entre simpático y parasimpático. Bueno, a escoger un, un ejemplo típico a ver de, de, de su edad. Digamos que ustedes reciben una visita, ¿sí? Y reciben una visita de, de, de esa persona con la, la pielapa también, ¿no? Pero digamos que ya hay confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, se activa el simpático, ¿sí? se ponen nerviosos pues, en la primera cita, ¿sí? Es la, el nerviosismo o la ansiedad. El último es el sinónimo de activación simpática. Eso apréndaselo como regla, ¿sí? ¿Y cuál es el neurotransmisor que activa el simpático? Eso estaba en el juicio. El, la noradrenalina trae el locus coriolis. Se tiene un estado de ansiedad. Bien. Es, el sistema simpático siempre va a ser activado por noradrenalina y adrenalina. Por eso, cuando dicen que las personas que les gusta la diversión no es que quieran adentrar a la adrenalina, a la noradrenalina, que eso es otra cosa que del es tener. O sea, a nadie le gusta sentirse esa presión y esa ansiedad tan terrible. Ahora. Digamos que ustedes ya tienen confianza con la persona, pero prefieren su casita, porque ustedes están solos, entonces vamos a ver una Netflix, ¿cierto? ¿La que usan? Si, ah, no, se me acabó el Netflix, voy a tu casa a ver Netflix. Llegará allá a ver Netflix, porque se ríe. ¿Quién sabe qué tema es? Yo estoy hablando muy sano ¿no? Mis pues. Y entonces, y entonces, me hicieron desconcentrar una película, una película, pero bueno. eh, no, bueno. Y entonces, esto el parasimpático, que ¿sí? si ustedes están tranquilos allá con su pareja, hablando, digamos ¿no? que es pareja, novio, novio, lo que sea, tiniebro, ¿sí? tiniebra, eh, retóxico, retóxico, lo sea. Entonces, ustedes están ahí tranquilitos, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa con las pupilas? Las pupilas no se dilatan, sino se contraen, están normalitas y el poder en la película, ¿no? Sí, La saliva se estimula, ¿no? Porque necesitamos saliva porque es para comer palomitas. ¿Sí? Eh, no vayan a ver películas, Reduce la, película, no. la tasa cardíaca, entonces ustedes se recuestan en el pechito y están, están, tan, están, normal, tranquilito, no? Eh, a nivel de la respiración, los bronquios se contraen y tú y no necesitas consumir mucho aire ¿sí? es como que no escuchas mucho el pecho de la persona y está todo calmado porque no se me a oxigenar la arterial la presión arterial va a estar eh, baja ¿sí? vamos a ver la persona tiene ritmos animado por el estilo estimula la, la digestión pues, para poder comer lo que van a comer allá durante la película las, las palomitas el perrito lo que sea ¿sí? Y eh, bien, le están haciendo ingestión como que no, a uno no le dan ganas de hacer pichín ni popó, en el momento, está todo normal. ¿Sí? Y acá pasa uno y a nivel de genitales, depende de, de, de, del momento de la invitación, pues puede haber excitación sexual, puede haber eh, erecciones, o puede haber flujo vaginal. ¿Sí? Todo eso lo lleva a cabo el parasimpático. ¿Sí? Bien. En ese momento... Una abre la puerta y entra alguien. No. Digamos que el papá la mamá, o la, por la, por la por el novio, la novia de verdad. ¿Ves? como de brazos trepados del techo, ¿no? ¿Qué novela? ¿Cómo? ¿Qué novela? Ay, pues casi aprendes. Se del parcial para estar, ¿yo qué? ¿Estaba en la base de la película o de la, de la novia tóxica? Ustedes ahí van asociando. Es en el simpático, es ahí en ese momento, inmediatamente, a nivel de milisegundos, hay una señal del cerebro, después voy a enseñarles que el futuro, el dejan las estructuras cerebrales detectan las señales de alarma, básicamente tiene que ver con amígdala y hipotálamo ustedes lo leyeron, y, y, y, y a través del de núcleo del tracto solitario y todo esto, pues, se manda una señal, pero en 60, 70 milisegundos, alrededor de 100 milisegundos ya se activa el simpático, ¿no? O sea, eso es inmediato. Y entonces, a nivel de los ojos, ¿no? De una vez usted ¡oh! Se dilata la pupila, ¿no? Se deslata la del ¿Sí? Para verte mejor, ¿no? Se ponen grandotes para poder percibir más luz y ver el peligro que se avecina, ¿no? Señorita, ¿y usted qué hace acá? ¿Sí? Ese es el favor, ¿sí? Eh, la salivación se inhibe, ¿no? Es pero uh, uh, uh, no pueden hablar, ¿no? Como cuando digo pasen ¿no y hay una función oral. Eso. No hay saliva. Se inhibe la segregación y se genera el nudo en la garganta. No es que se no el nudo en la garganta. Se exeja la saliva y la lengua para que se pusiera mal grande, ¿Sí? ¿Tú conoces la historia de Conoscoa sobre eso? ¿Sí? ¿No? pero No, pero es simpático. Miren, es, que es neurociencia del de mal. Entonces, resulta que una vez, solo lo contó Copeye, ¿sí? en una de sus biografías, de sus entrevistas, iban los dos por Medellín, y estaba el tiempo del bloque de búsqueda, ¿sí? lo estaban buscando, ta, ta, ta, ta. y estaba, había un retén. Y entonces Pablo Escarra le dijo a Copelle, venga, vamos a una vaina, pasemos por el frente y verá que no nos ven. Entonces, ¿qué le ocurre? Nos cogen y pasan, ¿no? le pasemos por el frente pasaron por el frente, lo saludaron, y el derecho se metió en el parqueadero. A ver, al llegar al parqueadero decía Popeye que él tenía el corazón en la boca, que ¿sí? el sabor a metal en la boca, que en realidad, o sea, es una experiencia es bastante a, a, aversiva, ¿sí? Y Pablo Escobar, muy relajado, le dice, venga hermano, escupa. Y dice, puedo escupir, la escupa, no pudo escupir, no tenía salido. Y el otro, escupió. ¿Sí? Es, ese ejemplo, ejemplifica Parte de esto, ¿no? Que en activación psicopática, no puedes escuchar, no tiene salida, ¿no? Ella sabe, ¿no? Cuando llega ya el, el ACER, el querido, la querida, venga, ¿dónde andaba? Escupa. Esto es mejor que el polígrafo. prueba de, de, de, de detector de mentiras a través de la saliva, ¿no? o, o le dan un beso y si está pastoso, ahí, disfrute, disfrute, que O sea, no sabes si está bueno. Bien. Los broncos. Se relajan, pero entonces también se incrementa la tasa o respiratoria para poder llevar más oxígeno a la sangre, se incrementa la presión arterial, la carita se pone rojita, así, los chapetones. Eh, los músculos se van a tensionar, eh, por eso se suben los micos y le dan espadón musculares o sea, cuando están muy estresados, ansiosos. Entonces, la tasa cardíaca incrementa, se inhibe la ingesta, se le quita al hambre, no con ansiedad, no de hambre. ¿sí? Se contraen los músculos del estómago, incluso y por eso pueden dar úlceras. Sí. Y el todo esto para tener energía, la vejiga se libera. ¿Sí? Por ende a le dan ganas de hacer ¿Sí, No les ha pasado cuando tienen mucho miedo que, como que, ¿sí? Que hay niños o personas que se ríen, que incluso dan la risa, ¿no? Que la excitación se, se, se, se, se hace pis. ¿Sí? O poco ¿Sí? se de Y a nivel de los genitales, hay ejaculaciones. ¿Sí? hay personas que se vienen del susto literalmente, les da tanto miedo que bueno, ¿sí? y eso pues tiene que ver también con alteraciones de, de, de la sexualidad, ¿listo? ¿está claro? ¿simpático y parasimpático? ¿ya? muy claro, muy gráfico todo ¿Sí? eso es para, para que los libros no muestran estos ejemplos bien Parte de esta, de, de, de esta teoría que viene de los trabajos de señor Borges, eh, que tiene aplicaciones enormes a, a psicología, principalmente a la psicología y psiquiatría, psicología clínica o también desarrollo psicológico. La teoría polivagal de Borges es una de las teorías más usadas ahora eh, para entender gran parte de la adaptación o desaptación, desarrollo emocional, etcétera, de, de, sí, trastornos como ansiedad, depresión y demás. Claro. Esta teoría es que hay, se da poliobaral, pues, dos nervios vagos. Un nervio vago con mielina y un nervio vago con mielina. ¿Sí? Y eso da lugar a dos sistemas eh, parasimpáticos El nervio vago es el, es el nervio que es, controla el sistema parasimpático. ¿Sí? Entonces, en el sistema vagal eh, amielínico, o sea, que no tiene mielina, sería este de la muerte inminente, de la amenaza de muerte. ¿Sí? Es cuando el animal por experiencia, ¿sí? por ejemplo, ha sido sometido a muchos castigos y no se le permite ni huir ni escapar, desarrolla unas respuestas de ese tipo, que se conocen como desesperanza prendida. Es para que, de nuevo, si no, voy a poder controlar la situación. ¿sí? Y entonces, en este momento, no vale la pena gastar energía y entramos en algo que se conoce como este 5 que pasó a dar. Nos ¿sí? ponemos lívidos, ¿no? O sea, válidos se y, y se paralizan, se pierde la relación con la realidad, después ven sí como si ¿no? Como que no te desconecta la realidad, pueden vivir incluso amnesias, cogen, alguien más, que no puedes recordar lo que pasó, y hay personas que o animales que se desmayan les sustos, ¿Sí? eh, Esto sería con el nervio vago, amielínico, nivel Cuando la la situación amenazante es controlable y pueden luchar, hoy entonces, se activa el, parasimpático, el simpático. Y se gasta energía para luchar o para oír. Incluso, pues, se pueden hacer cosas que tú nunca podrías que hacer. Hay que pensar que podías hacer, ¿no? Correr más rápido que pensabas, más fuerza de la que pensabas que tenías. Que todo como, si, por un poquito de tiempo, ¿no? Hay como un y de Goku, algo así. ¿Sí? Eh, bien. Y el último es, cuando estás tranquilo, sería el parasimpático ventral ¿Sí? que es más dominado por ositocina, este es más por acerticulina y este por noradrenalina. Bien, ¿qué se hace en psicología clínica? Pues se entrena que las personas no ven el control de este para que mantengan más tiempo activado este y nunca se active este. Porque si este es activado por mucho tiempo, hay las enfermedades psiquiátricas. Entonces esto sería como lo del síntoma del síncope vasovagal, ¿no? Que no sé si alguno le ha pasado que muchas veces como que en una situación muy extrema, como que se paralizan y uh, se, se les vaya, ¿no? se les va, ¿sí? o puede pasar por un desorden metabólico o algo así eh, y entonces es donde comienza la sudoración, o sea, comienza a acelerarte hasta que llega un momento en el que ya no puedes responder, ¿sí? y pierdes la noción de quién eres dónde estás, entonces personas que ni siquiera después dicen, yo no sé qué pasó sí, y no sabían ni siquiera quién era yo o sea, como que se borra. Dale, pase. Todo es por el nervio abono, ¿no? También Entonces tenemos el palo simpático dorsal, el atipón, no acabo de explicar, y el ventral, el más novedoso, el de los mamíferos, el de matar al abuelo, el de comer, ¿sí? El de relacionarnos. Si este, quieren, mírenlo y me dicen si hay alguna duda sobre esto. Le meto un poquito de café Para activar un poquito mis simpáticos. La cafeína y un poquito de simpático. Todas las drogas psicoestimulantes activan el simpático. ¿Y no es probable que la ansiedad? Sí, claro. Por las personas, cuando toman mucho café, se acuerdan ansiosos. A menos de que tengan tolerancia y que ansiedad cuando no toman café. Claro, es una droga mala, pero pues, digamos, tomando. Sí. Entonces, acá vemos, eh, algunas, al, tipo poco la anatomía del nervio hago, ¿sí? Es como ahí va y siderurgicalando todas nuestras vísceras para controlar un poco esa respuesta parasimpática. ¿Listo? Nervado, bien, está enervado, chinchullos, el cuajo, etc. Ah, no, eso no, es, eso no existe. Las abuelas juran que sí. Bien, sigue. El sistema simpático sería el de la lucha o huida. Creado por los receptores adrenérgicos. Qué bien. pena. Tengo una pregunta. Disculpa. ¿Pregunta? Pre, pre, pre, pre, pre, pre. Listo. Eh, es, es que no entendí muy bien. O sea, entendí que hay dos tipos de nervio vago, el amielínico y el que tiene mielina, pero me podría re, re, repetir como la diferencia entre esos dos. Qué pena contigo. Acá está. El vago dorsal y el vago ventral. ¿Eh? y el bajo dorsal forma el, pues, también el parasimpático dorsal que sería el que se activa cuando la, cuando tú percibes que no tienes control sobre la amenaza y entonces una opción adaptativa es reducir al máximo todo tu metabolismo mientras que el bajo ventral se activa cuando tú estás en calma y en relacionamiento social y te permite pues este, a llevar a cabo funciones de eh, digestión y demás socialización, listo Sí, señor, gracias. Dale, así. Entonces, para la grabación, por favor.